Bueno, actualización del hombro, eh, estoy mejor, sigue doliendo pero menos, me sigo variando pero menos. El viernes pasado fui al doctor y... Teo, no, no Raquel, no Raquel, si yo, pues Teo, ¿qué pasa? El pie. Vier... Hey, Antes de empezar, si está recién llegando este vlog, eh, yo saco un los lunes, los miércoles, los viernes. Como pueden ver, tal vez la circunstancia ha cambiado. Y la actualización de mi brazo en la siguiente. El viernes fui al doctor y eh, me dieron 30 días más de licencia. El tema es que la licencia tengo que descansar lo más que pueda. Si duermo bien y he descansado bien, me permito levantarme y salir. Eh, he ido al cine un par de veces, pero pasa que me, me canso mucho y... Ahora, estos días me han permitido pensar en estos grandes eventos. En el libro El Poder de los Hábitos se habla de que gente cambia sus patrones y sus hábitos como de compra en grandes hitos. O accidentes, términos de relaciones, comienzos de nuevas relaciones. Todo eso permite que uno se cuestione su vida actual, el status quo. Todos esos son momentos que incuban un, una reflexión del por qué está sucediendo esto que... Ya no me gusta que esté sucediendo. Como si entre medio de esto hay un código o un secreto o un mensaje yo en realidad me considero una persona bastante espiritual acepto que y creo que hay energías y cosas que algunos llaman azar destino incluso yes. sé que hay algo más grande que todos nosotros pero a su vez mi lado racional eh, siempre está inclinado a preguntar por qué las razones el análisis pero últimamente me estoy entrenando en dejar de preguntar por qué y preguntar para qué Escribí hace poco en mi sitio y en Medium, que eh, voy a dejar el link en el tundereque al, al, al post de eso, para en verdad obtener resultados de la, de la pregunta por qué necesita tener como una distancia emocional, geográfica, temporal, no sé, algo que te dé la posibilidad de ver el gran panorama, llevar eso, esa energía, a preguntar para qué. Básicamente, eh, qué oportunidades veo en este en este tema y esa energía la estoy usando preguntarnos para qué como tirar líneas a dónde quiero ir cómo quiero llegar no sé si lo han notado pero estos últimos bloques hemos estado conversando sobre esto que ser reactivo igual te te a mucha energía no tener un plan también te drena mucha energía que hay que tener un equilibrio entre los dos y siento que este tiempo está aquí para que yo pueda resolver ese tema para planificar lo que tengo en mente lo que quiero hacer y ver el, dibujar el rumbo Quiero seguir, volar verlo Uno puede llegar a buenas ideas con eso. Por mi parte, tengo ya 28 días para pensar en todo lo que quiera. Y sorry por hablar tanto del brazo, con tanto tiempo libre y con tan pocas cosas que hacer es lo único relevante para mí en estos momentos. Sacar sacarle sentido a lo que aparentemente no tiene mucho sentido. También quiero agradecer a M, a Ponce Party, a Diego Orlando. Macarena Dogar, a Ubela, Astroblog, a, a Lucerra, a la Felicia, a Daniela y a todos los que dejaron sus comentarios, eligiendo sus preguntas. Hay unas muy interesantes, otras que no, no la había pensado. Es bonito, es, hay mucho más detrás de un nick. Oye, pero ¿qué pasa? chiquillo, a suscribirse. Ya ven más luz, sublé. es el cariño, sufre para ustedes.